¿Os suena? Es muy común esa situación. En internet hemos tenido algún que otro caso similar. Primero se les acusa de querer llamar la atención de ser una screen drama, y cuando finalmente ocurre lo impensable, ven la realidad, que la depresión no es como te la imaginas. Es mucho peor.